Bueno, antes que Ricasco ti. bueno, la Asamblea de Esquerra y U de Baracaldo hemos decidido comenzar a trabajar con la vista puesta en las elecciones municipales de 2023. De hecho, vamos a comenzar a mantener una serie de reuniones con todas las fuerzas políticas y sociales de la izquierda baracaldesa de cara a explorar posibles acuerdos que desemboquen en una candidatura lo más horizontal, transversal y amplia posible. Lo cierto es que venimos de un proceso de reflexión interna, tras los últimos resultados electorales, que seamos sinceros, han sido malos para nuestro espacio, y la cuestión es que tenemos que volver a tomar el pulso a las calles y creemos que es necesario dar un giro para recuperar la ilusión de nuestra militancia y de la ciudadanía en general. Y esto pasa necesariamente por regresar a los actos a pie de calle y al boca a boca. ...porque por mucha representación que tengamos en las instituciones o en las redes sociales... ...si después no somos capaces de poner nuestro discurso en la calle... ...no somos capaces de comunicar nuestro trabajo y debatir en torno a nuestras ideas... ...todo el trabajo realizado en las instituciones acaba quedándose en papel mojado. Y por poner un ejemplo, podemos hablar del Ayuntamiento de Baracaldo... ...donde participamos del principal grupo de la oposición, que es el Carrequín Baracaldo. El trabajo del grupo municipal, tenemos que calificarlo como muy bueno... Y siendo cuatro ediles frente a un equipo de gobierno de 19 concejales, hemos sido eh, capaces de incidir y sacar adelante avances importantes para la sociedad baracaldesa. Y por poner varios ejemplos, podemos hablar del impulso a de la Casa de las Mujeres, que es una histórica reivindicación de nuestro, de nuestro grupo, la mejora de las ayudas a la juvenil, el trabajo en torno a la accesibilidad universal de Baracaldo, los acuerdos para una mayor protección del patrimonio local, la prohibición de la plantación de eucaliptos en los montes municipales y ahora, próximamente, las aportaciones al, al pliego del cabus el trabajo en torno a la ordenanza de arbolado con el resto de agentes ecologistas y un largo etcétera. Para que os hagáis una idea, hemos realizado cerca de 150 iniciativas plenarias y, sin embargo, la realidad es que la mayoría de este trabajo en muchas ocasiones no llega a ser conocido por las vecinas y vecinos de Baracaldo, por lo que toca volver a la vieja usanza de la militancia en los barrios y las calles.